martes de la semana 24 del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 7 versículo del 11 al 17. En aquel tiempo se dirige Jesús a una población llamada Naín, acompañada de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaron se detuvieron. Entonces Jesús dijo, «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por todas las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. San Lucas es el único de los cuatro evangelistas que nos relatan esta escena de Jesús, que es conmovedora. La mujer viuda había perdido la única posibilidad que tenía en la vida, de poder subsistir, porque en el tiempo de Jesús la seguridad y el bienestar de una mujer, y más aún de una viuda, dependía del de los hombres de su familia. Las viudas eran dignas de compasión, tenían pocos derechos y no podían heredar la propiedad de sus maridos fallecidos, dependían de todo de sus hijos varones. El gran número de personas que se habían desplazado para acompañar a la pobre mujer, expresa la piedad y, y compasión de la muchedumbre. La muerte de, de su único hijo había dejado a la viuda de este relato bíblico sin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 Husano. En esperanza y desprotegida en todo sentido Ante esta situación Jesús reacciona con gran ternura y compasión Le dijo Jesús a la viuda no llores Se detuvo el cortejo y tocó el féretro sin temor de contaminarse La gente enmudeció Jesús le ordenó joven yo te lo mando levántate El joven se incorporó y comenzó a hablar Y Jesús se lo entregó a su madre el suceso provocó en el pueblo de Naim y en todos los que seguían a Jesús una confesión de fe en Él y en la misericordia de Dios. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado su pueblo. Jesús le devuelve como Señor de vida y de muerte, como el Mesías y el Hijo de Dios. Aquí Jesús reanima a este joven, pero no es más que una recuperación temporal de la vida. Ese muchacho volverá a morir cuando sea. Jesús por su propia resurrección nos revelará otro tipo de vida resucitada, una vida nunca más sometida a la muerte. Todos nuestros amigos y parientes, todos servirán a esa vida, vida definitiva si creemos de verdad en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Lucas no pierde ocasión de valorar a la mujer tan fácilmente repudiada en el mundo antiguo. Preguntémonos, ¿vivo yo en acción de gracias? La Eucaristía es una acción de gracias por la vida resucitada de Cristo. Que el Señor los bendiga.